Cuántos institutos en los cuales este, solo limpian cooperativas ¿y con qué, este. con qué? ¿con qué personas organizan las cooperativas? ¿cuál es el objetivo de las cooperativas? ¿Ocupar bueno, de esa obra parte interna no la sé, porque yo estoy del otro mm. lado no estoy dentro de la cooperativa sí. yo soy de la parte de que contratamos las cooperativas sí, sí. entonces sí hay gente que nos damos cuenta de que eh, que tienen carencias de conocimiento Claro. En cuanto a que hay que estarles enseñando, pero digamos, sí. diga, hay que en el sentido de que no pesa. Sí. sí, pero uno lo hace de onda, ¿eh? porque uno, sí, sí, nosotros sí. en Estado somos proveedores, o sea, los sí. contratamos. Y Ustedes los contratan lo como sí proveedores. Vemos, claro. Entonces Daría lo que sí vemos es, mucha, claro, es mucha de esa, de esa parte del que lleva la administración de la cooperativa, que es con quien claro. nosotros tenemos el trato que le cuesta, que para, hasta para hacer una factura lo hace el mostrador. Este, pero bueno, hay muy buena onda de, de la gente, de los funcionarios, y, y se les va explicando y, y se van ayornando. A mí me gustaría mucho eh, que conozcan el modelo que recamino, de facturación electrónica, una, una administración autónoma, ser dado mm. de alta proveedor en empresas como Arcor, Unión Per Cartocor, y que puede una cooperativa ser un puente entre el privado y el Estado, absorbiendo la vulnerabilidad eh, humana eh, ac eh, activada al trabajo real. ¿no? Entonces acá en la Argentina yo viví la experiencia de que la cooperativa, eh, el puntero era el presidente y convenía con el Estado, y el cooperativista solamente estaba sujeto a un plan social que un plan social no es mínimo que un salario vital y móvil. Ahora, el presidente de la cooperativa o el puntero político hace el negocio contratando el servicio con el Estado, cobrando el toco más grueso y se sostiene pobreza toda la vida con planes sociales. Entonces, claro. yo detectando eso, decidí armar una cooperativa autogestiva. Ahora, la cooperativa conviene con cualquiera, Estado privado, y lo que cobra la cooperativa, lo redistribuye entre los integrantes de la cooperativa. dejando sí, sí, como un los socios. Como asociado que es una cooperativa, uh -huh. pagando el 5% de educación, pagando IVA, venía y tratando de ser eh, un puente legal para acceder a, a recursos que necesita la pobreza para vivir. Un, una persona, no sé por qué, pero los pobres somos de 7, 8, 10, 12 hijos. No me pregunten por qué, pero tiene mucha carga social, por lo tanto merece ganar dinero para sostener a toda eh, esa carga social y que no eh, puedan dejar el colegio, que no se conviertan en delincuente, en drogadicto. O sea, la cooperativa puede ser un puente de contención económica fantástica. En este caso, conviniendo con distintos actores más grandes hacer un trabajo y cobrar por eso. Entonces, armó una cooperativa donde la, la autogestión de la cooperativa conviene directamente con distintos actores. No estamos en convenio con el Estado, pero el Estado sí contra la cooperativa para X trabajo en un momento de necesidad del Estado. Ejemplo: ahora estamos repartiendo a De Honoren alimentos en, en toda la provincia de Buenos Aires. Y la cooperativa fue convocada porque tiene logística, porque tiene seguro porque sus cooperativistas están bueno. eh, protegidos, los jóvenes salen a repartir alimento a los barrios carenciados, eh, y juega un rol social muy importante en la cooperativa. Y después la comunidad también tiene la y puede inculcar una responsabilidad, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. Por eso yo hablo que las cooperativas de reciclado, los cooperativistas son promotores ambientales, no solamente hacen la tarea, sino que concientizan y ejecutan un trabajo puerta a puerta, educando a la comunidad y respondiendo a esa responsabilidad inculcada, ¿verdad? Eh, yo, yo le voy a mandar a Silver, el proyecto de la cooperación. Estoy esperando que me mandes eso para empezar a mirar y hacer una, una cuestión, ¿no? No me, me mandaste está el mail todavía. Envíame este... un mail y te envío todo el proyecto. Dale, dale, ahí lo tenés, lo tenés. Este... No, una de las cosas que tiene las cooperativas eh, autogestiva es que no son conflictivas. Cuando se hace un convenio, algo se escribe y al no estar gremializada la cooperativa le, per le permite trabajar con total libertad, ¿no? Se no, cortó, ¿no? ¿no? ¿Sí? no, no. No estamos escuchándote. Está saliendo. Está saliendo ah, mira un, un dedo ahí que había. yo soy no, no, nuevo está. en esto también en el Zoom. Estaba anulando ahí una, de las, una no, de las No, no, estabas hablando de solo. Pantallas. Bueno, espero que nos conozcamos más profundamente. Y si les puedo decir, tienen algo, cuenten con este proyecto Correcamino. Hoy, ojalá les sirva para darle una vuelta de tuerca a la cooperación mutua, ¿verdad? Una cooperativa es de la comunidad, no es Y bueno, esta, esta es la idea de la comunidad. De hace 13 años que estamos generando la posibilidad de generar una comunidad en el sector de coaches para hacer algo diferente. Y bueno, se ve que llegó el virus y ahora la podemos poner en marcha por distintas razones, eh, pero mucho se ha hecho a, a favor de la profesión. Hay, esa, hay que hacer una cooperativa ¿no? de coach y que sea contratada en todo el mundo. ¿no? Esa es una idea que ya queda registrada como, como posesión de la comunidad, que es, es inlagar en ese primer proyecto de, de, de, de cooperativa, que hace unos cuantos meses que le venimos dando vuelta, y tal como viene la mano, puede ser una sorpresa. Este, bueno, todo es posible, yo creo que hay que salir de la caja y que terminar con las estructuras que habían hasta ahora Yo creo que se viene un cambio en las estructuras de coaching también En las organizaciones, en la forma de hacerlo Para mí se viene un cambio, así que nosotros podemos este, Probar lo que sea porque estamos abiertos a, a, a Enfrentar con innovación, que es la única forma que se puede enfrentar en el futuro eh, Y con buena onda, la buena onda que le han puesto todos hoy A esta, a esta noche que hemos tenido de música, esta noche que hemos tenido de de bueno, de, de, de talentos, nos faltó la pintura, verla, pero, pero bueno, me encantó, de, de, y, y, y de sorpresas, de gente que no, no, no estaba hace mucho tiempo, este, como, una, como una actividad diferente a la que estamos haciendo todos los lunes, a las que bueno, lo que saben, estamos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora Uruguaya-Argentina, en este, lo que es Juntos Somos Más, para ir, ir viendo, sí, proyectos que abarcan Latinoamérica, qué están haciendo, qué se puede hacer, y promover el talento del coaching. Eso es lo que hacemos. Este, y la invitación está en, el mismo, en los mismos canales de la comunidad de coaching del Uruguay. Esto está haciendo justamente para la gente que pueda llegar a, a, a agarrarlo en Facebook, por supuesto, esta invitación. Y, y desde ahí, este, con visitas que hemos tenido, que la verdad que nos han, nos han, nos han este, acompañado en las, en, las, en las reuniones anteriores, ya estamos en la, eh, digamos que... Eh, a ver si está acá. Eh, esto es lo que se viene ahora en la... Eh, esto fue la última reunión de la semana pasada, eh, con, con, con una conversación bastante interesante, donde se empezaron a tirar algunas ideas. Y mañana tenemos también una visita, a, perdón, mañana, no, el lunes a las 5 de la tarde, eh, un coach reconocido, internacional, amigo, colega, mentor, que va a estar con nosotros en esa conversación. Pero bueno, los que estén interesados en la misma Zoom, los que ya están acá, y los que están en Facebook también, después lo abrimos a, la, a, la, a las comunidades. Gracias por estar, digo. me parece que eh, si no hay algo más que se no pueda nada. decir públicamente, el mensaje está, hagamos <risas> cosas diferentes, veámonos las caras, que eso está bueno, sí, veámonos las caras, muy bueno. y eh, me parece que, que eso es lo, lo más importante en esta etapa. Estamos cansados de mensajitos de WhatsApp. Bueno, es que, la verdad que abajo, también... abajo con los mensajitos de WhatsApp o el silencio. Ya no se puede estar ni en silencio ni estar todo el tiempo en eso. Hay que hacer algo diferente. Y esa es la onda, por lo menos, que yo que me gustó en esto. Gracias, Coco, gracias a la Cooperativa de Argentina, gracias este, a, a, al equipo, gracias Juan, porque te escuchamos, que pusiste la música, Adri, que colaboraste en la organización, y todos los que siempre llegan, que muchos o pocos que estuvieron, los que se fueron de Argentina, de la cooperativa, y los que los que pasaron, y a Gustavo que que no está, pero me encantó que estuviera. Este, Gracias, porque es sé que llegué ¿no? tarde, Gerardo, pero bueno, quise estar aunque sea un rato, porque, bueno, sí, incursionando en el Zoom, estoy este, llevando a cabo algunas, algunas reuniones con algunas personas, también, que tienen que ver con, bueno, con, con tomar más conciencia de lo que se ha vivido en el medio ambiente, y que bueno, lo que estamos viviendo ahora, le hemos este, empezado a cambiar el signo y hablar de vida vida en cooperación vida en, co en colaboración verdad porque justamente vida en, si... vida en comunidad venimos remando con el concepto de comunidad hace 13 años hoy todas son comunidades en ese momento no había nada vida en comunidad ni asociación ni organización ni y nada por favor y este y bueno y tratando de tomar también conciencia y ayudar a tomar conciencia de este cambio como decís vos que se viene que ya está el cambio ya está, ya está el cambio, así que ahora... Yo creo que se lanzaron, empezaron cosas es, importantes. Exactamente, lo más importante ahora, verdad, es bueno llevar a la acción todo esto y poder, con cada uno de nosotros, ir logrando una mayor cooperación y colaboración para nosotros y para el planeta, porque evidentemente, como decía Serenela, y que gracias Serenela de estar acá porque hace mucho que no nos veíamos y es hemos verdad, compartido ese, ese espacio de formación junto mi a amor. Gerardo. Repatriada bueno. a la comunidad. ¿Eh? Repatriada a la comunidad. Repatriada a la este, comunidad, bueno. Sí, sí, sí, sí, sí que, que, que se va Digo, a mover. Este, yo lo que te diría Vivian es que eh, me parece que ir a un casamiento un sábado a la noche... No es y bueno estar en carrasco en casamiento. <risa> solamente eso que la gente públicamente sepa que estuviste en un casamiento en carrasco y que no, hay, no es gracioso en uruguay escuchar eso pero que tenía este... que, que visitar a mis amigos ahí <risa> está bien. bueno, bueno queda... es lo de y está bueno lo, lo del humor no pero realmente ah, nunca, este, nunca, estamos nunca, tratando de, ejemplo, de hacer mucho Yo... mucho mucho mucho para ayudar a tomar conciencia de este cambio planetario que tenemos que transitar y que y qué importante es que todos, todos, absolutamente todos, vayamos hacia la vida y así, con amor para este cambio planetario, ¿verdad? Porque es una transición y creo que sí, este aislamiento y este meternos en casa nos ha ayudado a pensar y a reflexionar mucho a todos, ¿eh? Como ahora los... Los animales están sueltos, vuelven a sus lugares, ¿por qué? Porque, bueno, porque nosotros estamos en casa. Le gustó lo que hice, el videíto con, con los animales y los mucho, coches mucho. los coches también. Tienen que juntar. Buen, buenísimo. Eh, pero... Así que, bueno, entre todos, este, porque por algo estamos en esta, en esta instancia y en esta circunstancia social y planetaria, creo que es muy importante la unificación a través del amor, del corazón y de todo lo que bueno cada uno de nosotros podamos brindar, ¿verdad? Sin duda. de Eso se trata el coaching y por eso dijimos, por lo menos la campañita última que, que hice es, este, también en casa juntos somos más. Ahí está. Y esto es así, por eso estas reuniones, también en casa juntos somos más 2020, es un poco la, la, el, el, lo que impulsa la idea de que los coaches estemos trabajando juntos, que ya se está empezando a dar, y creemos algo importante, una nueva era para... Vale, Parece...